iniciaremos eh, mencionando lo que es el concepto básico de polígono. Debemos, en primera instancia, conocer cada una de sus partes. Eh, por en primera parte, esta es la parte del lado. Cada uno de los lados. Recordemos que estamos hablando de polígonos regulares. Los polígonos regulares, todos los lados, todos los lados son iguales. ¿Okay? Todos son iguales. Además de sus ángulos internos también. Por otra parte eh, viene lo que es el ángulo interno que el ángulo interno sería la parte de acá sería esta parte ese es el ángulo interno y entonces observen que tiene varias varios ángulos internos en realidad los ángulos internos van en función también de la cantidad de lados que tiene o la cantidad de, de vértices que tiene en este caso este polígono tiene ocho lados o sea se llama octágono por lo tanto tiene ocho ángulos, también tiene ocho vértices. Otros eh, conceptos básicos conceptos básicos de, de lo que es un polígono. Tenemos que conocer el concepto de radio y el concepto de apotema. En primera instancia lo que es un apotema. Un apotema es un segmento que va desde el centro hacia el punto medio del lado y en forma perpendicular Esa es el apotema y el radio es un segmento que va desde el centro hacia un vértice de este polígono el que es en, el que es en negro en este momento se le llama apotema y siempre es perpendicular al lado y el que está en verde se le llama el radio el radio de, del polígono regular por otra parte vamos a trabajar eh, lo que son polígonos inscritos y circunscritos ¿qué es un polígono inscrito? Bien, un polígono inscrito es aquel que está dentro de una circunferencia algunas características que nos permiten identificar polígonos inscritos es que los vértices del polígono están en la circunferencia de él, de esta ahora bien, si construimos un un radio del círculo también va a ser el radio del polígono por lo que hemos visto anteriormente. Entonces las características eh, principales para identificarlos es que los vértices están en la circunferencia y además el radio del círculo es igual que el radio del polígono. No así del apotema. Si construimos un apotema, el apotema no, es, eh, no llega hasta la circunferencia. Además, el polígono circunscrito es un polígono que está por fuera. Podríamos decir que está por fuera de la circunferencia. Eh, la circunferencia está dentro del, del polígono. Y algunas características principales o importantes es que los puntos medios de los lados son los que chocan con la circunferencia. Todos estos puntos que están acá. ¿Okay? Bien. Ahora, si nosotros construimos el radio del círculo, observen que coincide con la apotema del polígono. No así, observen esta línea. Voy a construirla de color verde. Esta que está acá es el radio del polígono. No coincide con el radio del círculo. El radio del polígono, en este caso, es un poco mayor que eh, que el radio del círculo. La que coincide con el radio del círculo es la potema, que es esta que está construida aquí. Esas son las principales características de los polígonos circunscritos y de los polígonos inscritos.